Saludos, sean bienvenidos a una entrega más de esta producción especial de la Patria, Telenor, Honor y Gloria En el día de hoy vamos a conversar sobre el rol de los trinitarios Y para ello nos acompaña aquí Arsenio Bretón Quien es profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Saludos, bienvenidos maestro Muchas gracias Yerian, por invitarme en esta serie de programaciones, en conmemoración del 177 aniversario de la gesta gloriosa de independencia nacional. Me parece que es proficio y, y bastante interesante el, el trabajo que está realizando Telenor en ese sentido. Gracias. Maestro, para hablar del rol de los trinitarios, en el proyecto de independencia, necesariamente tenemos que remontarnos al contexto en el que se fundó la Trinitaria. Correcto. ¿Cómo se da esto? Correcto. Eh, todo el mundo sabe que hay un proceso de, de independencia que viven los pueblos latinoamericanos después de la, de la ocupación de, de España por parte de Napoleón Bonaparte en su, en su época en que se convirtió en emperador de, de Europa y de Francia y que al ocupar a España entonces se inició todo un proceso de independencia en, en, en América del Sur que esas independencias en América del Sur comenzaron en Argentina, en Chile se desplazaron a Venezuela y que en un espacio de los años del, del, del 10 al México del 10 al de 1810 a 1826 se completa un periodo de independencias de América Latina con, con la independencia de, de, de Bolivia, de, de, con la independencia última que va a ser en, en América del Sur, la, de, la del Perú, en 1826, que va a ser la más difícil, y que ese pensamiento de independencia que, que, había, como que había tenido mucha vigencia en, en Venezuela, pues, eh, y que había inclusive iniciado en, en Haití, indudablemente proceso independentista del continente americano, después de Estados Unidos, es en Haití que se da. Y es decir, el primero de enero de 1804, y de alguna manera va permeando a todo el territorio eh, latinoamericano la independencia de Haití. Y después la, la ocupación de España por Napoleón también incide para que los pueblos latinoamericanos comiencen a, a manifestar su, su rechazo, su repulsa a la, a la discriminación que hacía España, que trataba a los criollos como súditos. En ese contexto... El territorio dominicano inicia su proceso, su pensamiento de independencia en 1808 con, la, con la, el pensamiento de Siriaco Ramírez, uh -huh. que va a acompañar a Juan Sánchez Ramírez, que es conservador, porque los historiadores dicen eh, que a lo largo de la historia un pensamiento conservador eh, ha sido más, más perenne, más persistente, que un pensamiento liberal. Y entonces... En ese contexto, en la, en, la, en, la, en la Guerra de Reconquista de 1808, eh, este territorio que estaba ocupado por, por Francia desde 1804, eh, participa Siriaco Ramírez, que es un comerciante de, de Asua, que tiene relaciones con, con Haití en el comercio, y que entonces es el primero que plasma y plantea las la ideas de independencia en este territorio. Y bueno, y hay que remontar ese pensamiento de independencia a los mismos rasgos culturales, a la misma formación del pueblo dominicano, porque los aspectos culturales, es decir, el pueblo dominicano surge en un contexto de soledad, en un contexto prácticamente de abandono. De 1808 a 1821, 1809-21, sí. aquí vive lo que se llama la España Boba pero era boba en tanto España estaba ocupada por Francia. Y en ese contexto, pues, España abandona prácticamente este territorio y aunque manda gobernadores, las condiciones económicas se vuelven precarias. Y entre 1815 y 1816 comienzan a aparecer emisarios que vienen de Venezuela y que vienen de otros territorios que vienen a plantear y a sugerir la necesidad de una independencia en este territorio hasta que en 1821 se produjo eh, según Pedro Mir Pedro Mir en, en nociones de periodo de la historia habla de que la primera independencia dominicana fue en 1821 pero que fue una independencia con, conservadora la llamada independencia del, del Haití español o muy conocido como independencia efímera entonces esa independencia eh, no llenó las expectativas de las masas populares que se habían forjado eh, la esperanza, por ejemplo, de que se eliminara la esclavitud, de que eh, la participación del voto en la constitución, inclusive eh, creada por Núñez de Cáceres, se estableció solo el, el voto para el que tenía propiedades. Uh -huh. El que no tenía propiedades no podía votar. Pero siguió así aún después de 1844. Sí, sí pero después de 1844 siguió así por la imposición de Pedro Santana. Es decir, es decir, al Pedro Santana imponerse en 1844 mediante un golpe de Estado y tomar el poder como sector conservador, entonces los ideales trinitarios no se impusieron después, sino que quedaron subyugados y sujetos a la dominación del pensamiento conservador, que se evidenció con, con Pedro Santana, pero, pero el profesor Juan Bosch habla de que, y así apuntan varios historiadores, de que el proceso inicia con la ocupación haitiana. Que la ocupación haitiana de, 1800, de 1822 por Boyer, eh, conocido en un momento como Boyer, eh, cuando unifica a Haití y ocupa este territorio para ponerlo bajo el dominio de Haití en calidad de... de de, ...de estado domin, do, dominado, es decía dominado... Sí. Eh, ...anexado a Haití... ...y por consiguiente Haití envió gobernadores aquí... Y, ...y Núñez de Cáceres le entregó... ...le entregó la llave de la ciudad a... ...a Guayer cuando, cuando ocupó este territorio... ...que algo no dice de ocupación pacífica pero... ...pero Guayer dijo que venía... ...venía con un ejército imponente... ...que venía como amigo pero que venía con un ejército imponente. Bueno, porque eh, eh, la República de Haití quería saldar sus necesidades de tierra al unificarse el norte y el sur en 1818-1820 con la muerte de Christopher, porque Haití estuvo dividido de 1808 a 1818, estuvo dividido en el norte y en el sur. Y sería para 1818 20, cuando Haití se unifica, el norte y el sur. Entonces el presidente Boyer, mejor conocido como Boyer, le planteó a los generales de Haití que él resolvería la necesidad de tierra en Haití ocupando este territorio. Ya se sabía que en 1800, 1805 de Saline trató de tomar este territorio, pero no, no pudo tomarlo cuando la dominación francesa de este territorio de la isla y que el proceso que se va a dar de 1822 va a crear un germen, va a crear una especie de, de ciertamente, de desarrollo mercantil, desarrollo mercantil y ese desarrollo mercantil va a auspiciar las condiciones para crear una clase media, una clase media eh, auspiciada porque... Boyer no pudo nunca eliminar los terrenos comuneros ni aplicar el famoso código rural que estableció en 1826. Así es. Que ese código rural establecía que la gente tenía que trabajar en grandes plantaciones agrícolas para la exportación para poderle pagar a Francia, poderle pagar a Francia eh, la indemnización que Francia pedía para los antiguos propietarios de las grandes plantaciones que tenían Haití tras la independencia entonces ese proceso se va a dar y el pueblo se va a resistir a que se aplique aquí el código rural y que se cobre unos 30 millones de, de francos que se estableció a este territorio pagar a Haití para pagar la deuda de indemnización con Francia Maestro, a propósito de que usted acaba de decir clase media ¿cuál era la condición socioeconómica de los trinitarios? Los trinitarios eran sobre todo hijos de comerciantes. Hijos de comerciantes, eran estudiantes, eran ciertamente intelectuales porque, porque aunque la universidad estaba cerrada, pero recibían educación particular. Uh -huh. Por ejemplo, el caso de Duarte, Duarte recibe instrucción y educación particular que la paga su padre, Juan José, Juan José Duarte, que es un comerciante que tiene un... Un establecimiento comercial de exportación que se llama La Tarazana y que está a la orilla del muelle. Y entonces la familia Duarte era una familia ciertamente acomodada y podía enviar a sus, a sus hijos a estudiar. Por eso lo podía poner profesores, profesores particulares, porque aunque aquí no había mucha escuela, pero el que tenía la posibilidad estudiaba y se iba al extranjero, como el caso de como el caso de Buenaventura Báez, que estudió en Francia. Y entonces, la composición social de los trinitarios es una composición social de estudiantes, de profesionales, de hijos de la clase media comercial, que se habían, se habían desarrollado en el contexto de, de las relaciones mercantil precapitalistas. Es decir, en que surgieron una cantidad importante de de productores agrícolas, de productores agrícolas y de criadores de ganado y de comerciantes. Y esos comerciantes entonces eh, te, te, te, te, iban a depender de los, de los eh, empresarios que habían aquí extranjeros. Es decir, porque los primeros burgueses de aquí son extranjeros, los que compran producción para la exportación y la importación. Eran, habían judíos. Habían, habían franceses, españoles, catalanes y de otros territorios que se establecieron así porque aquí. Porque esa primera burguesía que nace aquí es extranjera. Aquí no hay un desarrollo burgués hasta después de la muerte de Trujillo. Porque inclusive el Trujillo es el primer burgués de este país. En ese sentido se fue desarrollando una clase media porque aquí en ese contexto no se impuso una gran propiedad excepto el sur, con las con la grandes plantaciones de corte de caoba preciosa, que sí creó eh, una, una población adinerada, es decir, un grupo social adinerado, y en algunos casos en los actos ganaderos. Pero después, la propiedad que predominó aquí fue una pequeña propiedad agrícola eh, para la exportación, en menor medida los conucos y en otra medida actos ganaderos pero habían actos pequeños y habían actos grandes y habían atillos. Ese decir, pequeño, pequeños, que el que tenía un atillo no era más que un pequeño ganadero. De tal manera que se va desarrollando una clase media, que esa clase media va a tener su impulso en, en el comercio. Pequeños comerciantes que van a surgir en Santo Domingo. Y de ahí, de esos pequeños comerciantes de Santo Domingo, es que va a surgir la primera manifestación, las primeras ideas, de independencia nacional y esos van a ser los fundadores de la Trinitaria, Correcto. Esos, esos jóvenes que no llegan, la, el, el, el de mayor edad es, es, es Duarte que tiene 25 años al momento de fundarse la Trinitaria. Correcto, maestro permítanos hacer una breve pausa y luego continuar con este conversatorio, en breve regresamos. con el maestro Arsenio Bretón. Estamos hablando del rol de los Trinitarios en el, en el proyecto de independencia nacional. Maestro, los Trinitarios sabemos que era una sociedad secreta. ¿Cómo se comunicaban ellos? Eh, ¿Qué utilizaban? Eh, ¿Actuaban bajo sus nombres? ¿Usaban algún tipo de seudónimo? No, lo, lo, los Trinitarios se identificaban por colores. Colores. Y se organizaron de tres en tres. Por eso, algunos dicen que el nombre trinitario viene por, por, por eso. Otros dicen que por, eh, eh, por la trinidad de una persona. Eh, la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero ellos tenían eh, colores de identificarse que tenían que ver con, con las ideas del nacionalismo y del liberalismo. Que fueron la, las ideas que logró acrisolar Duarte uh -huh. en, su, en su viaje por Europa cuando cuando estuvo inmerso en Europa y en Europa se daban las revoluciones, primero las revoluciones románticas de 1818 a 1829 en Europa y después las revoluciones liberales y nacionalistas de 1830 eh, a 1832, 33. Esas revoluciones se llaman, eh, se llaman las revoluciones nacionalistas y, y se llaman, eh, además de nacionalistas, liberales. Hay dos pensamientos que fluyen ahí, que son el nacionalismo y el liberalismo. Por eso tú ves el, en, el lema, en el lema de la República, en el lema del juramento trinitario, eh, el lema sacrosanto de Dios, patria y libertad. Patria significa patriotismo, es decir, significa amor por un, ter, por un territorio. Y, y libertad es la palabra que está en boga en Europa para volver a, a liberar a Europa de, de las monarquías absolutas que se han reestablecido en Europa y que impiden eh, que la gente viva, eh, que las sociedades vivan en libertad. Entonces Duarte recoge las ideas eh, en Europa y la trae y entonces... Eh, se organizan por, por seudónimo cada uno va a tener un seudónimo por ejemplo duarte es Arístide. arístides arístides arístides es el nombre de duarte seudónimo y entonces duarte tiene como, como color porque se organizaban por colores su color su insignia por ejemplo era el azul y el azul que significa gloria y entonces por ejemplo eh, otros trinitarios como, como Juan Isidro Pérez, que es importantísimo, el color del amarillo, que significaba la política. En el caso de, de Sánchez, tenía el color verde, que significaba esperanza. Y en el caso de Pedro Alejandrino, Alejandrino Pina, tenía la identificación del color rojo. Porque ello, que significaba la sangre, que había que derramar, en el sacrificio por construir la Nación Dominicana. Entonces, ellos se organizaban de tres en tres. Y cada uno de ellos tenía que conquistar tres. Y entonces, de los tres, esos tres conquistarían tres. Y bueno, y entonces se organizaban de tres en tres. Y cuando, cuando hacían campaña, para usar la campaña utilizaban el teatro. Por eso fundaron la sociedad dramática y mediante la poesía, ¿verdad? mediante los dramas, los teatros, mediante los escritos pues publicaban su idea. Sus escritos se publicaban en secreto con seudónimo, pero sus, sus trabajos teatrales se hacían de lugar en lugar cuando hacían visitas, hacían teatro en alusión al pensamiento de, del patriotismo, del nacionalismo de la necesidad de la independencia de este territorio, frente a la dominación haitiana, pero frente a cualquier dominación extranjera. Es decir, porque los trinitarios acuñaron el pensamiento de que la nación debía ser libre de toda potencia extranjera. Es decir, no era independizarse de Haití para colocarse al amparo, al protectorado de otra nación de, España, de, de Europa, o de, o de Estados Unidos que en ese momento comenzaba a emerger tú sabes que para 1823 los Estados Unidos crean la famosa doctrina Monroe que es la doctrina imperialista de ocupación y que en 1845 Estados Unidos ocupa México y le, y le, y le quita alrededor de 2 millones de, de territorio y que ya para 1837 el presidente Madison hablaba de la necesidad de, que, de reivindicar la teoría de que América debía ser eh, plenamente dominada por ellos Entonces, los tritarios acuñaron el lema, el lema y el pensamiento de que la república debía ser libre, independiente y soberana de toda dominación extranjera, que era una independencia que iba a trazar la ruta de que se iba a colocar en el mismo desarrollo de los países europeos en ese momento, es decir, se auspiciaba un pensamiento que tenía que caminar hacia el mismo desarrollo que caminaban las naciones europeas, porque era de la única manera que se podía mantener el pensamiento de la independencia. Mientras que los conservadores, por ejemplo con Pedro Santana y Buenaventura, aspiraban a que tan pronto se diera la independencia frente a Haití o la separación frente a Haití, el territorio se colocara a merced en, en términos de protectorado de otro territorio. Así así se evidencia en el famoso plan Levaser de Bacer de Andrés de Baseúl, que concibió Buenaventura Báez desde Haití cuando era diputado de aquí en 1843. Maestro, en principio se habla de unos 9-10 miembros de la Trinitaria, eh, pero ahí no, no se figura a Sánchez, tampoco se figura a Mella. ¿Cuándo se integran ellos? No se tiene fecha de cuándo se integraron. Eh, se dice, los historiadores coinciden que, que su integración fue posterior al día de la fundación, que ellos no estuvieron ahí. Inclusive hay historiadores que dicen que, que hubieron dos reuniones, por ejemplo, el historiador por excelencia del, del 1885 a 1923. Emiliano Tejera dice que hubieron dos reuniones, una en la mañana y una en la tarde. Pero Rosa Duarte, la hermana de Duarte, que siempre la acompañó, que era una trinitaria por excelencia, porque la gente habla de la trinitaria, pero no habla del error que jugaron las mujeres en ese proceso. Como las mujeres no tenían derecho político, no aparecen como, como, como figura en ese momento, pero están, están ahí, en el proceso Rosa, que siempre estuvo cerca de Duarte y quien escribió sus apuntes que fueron publicadas por, por Bertilio Afao, el historiador, dice que, que en principio eran nueve. Solamente, y que hubo una sola reunión sí. en la casa de Chepita Pérez, la madre de, de ah, Juan Isidro Pérez. Pero que posteriormente, en la tarde, dice Emiliano Tejera, hubo otra reunión y posteriormente otras, y así fueron integrándose poco a poco otros trinitarios. Sí. Se habla de unas elecciones, porque la trinitaria es un fue un partido político, se habla de unas elecciones en 1843, donde la trinitaria sale victoriosa. Sí. Pero no se habla mucho de eso en la historia dominicana. No, no se habla mucho, no. Eh, tú sabes que que en 1843, esas elecciones son en julio de 1843, porque en Haití se produjo una, una revuelta llamada el movimiento PRASLIN, conocido como la Reforma, que derrotó a Boyer del poder, a Boyer. Eh, una rebelión de Charles Hera derrotó a Boyer en Haití y que, y que Duarte apoyó esa rebelión y mandó como emisario porque eran de pensamientos liberales tanto Charles Gera como, como, como Duarte y Duarte como un estratega mandó a Mella a integrarse y a participar juntos en el, en el, movimiento, en el movimiento que estaba efectuando en Haití eh, entonces eh, se decidió formar juntas juntas de gobierno en esta zona entonces esas juntas eh, estuvo como vocal Duarte y estuvo como vocal Sánchez. Y estuvieron eh, como vocales de junta que tenían tres dominicanos y dos haitianos, junta por, por municipio. Y Duarte inclusive organizó la Junta del Este, mandado por el mismo presidente Charles Gerard, inclusive que lo designó con rango militar a Duarte. Entonces, eh, y me es una estrategia de Duarte con una estrategia para lograr la independencia nacional. Pero en 1843 se celebran elecciones y los trinitarios ganan las elecciones para elegir los diputados y las elecciones municipales, las elecciones de los municipios y entonces para elegir los diputados, los, los, los trinitarios ganan, pero algunos comienzan a hablar de la independencia nacional. Es decir, a lomo de caballo a lomo de caballo, por los caminos, hacen campañas bellísimas, usando la, la dramática, usando la poesía, y entonces ganan las elecciones. Es decir, haciendo una, una propaganda hermosísima, logran ganar eh, la aceptación de la población. Y se convierten en la fuerza política más importante desde el punto de vista de los votos, no desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista militar confirman los historiadores, sino desde el punto de vista de la aceptación de la población. Gana las elecciones, pero entonces eh, el presidente haitiano, Charles Gera, se da cuenta que hay un plan, porque se lo han informado aquí, de Independencia. Entonces, eh, visita este territorio, y viene a este territorio y viene a apresar a los trinitarios, después de ganar las elecciones. Y entonces cuando viene a apresar a los trinitarios, los trinitarios se esconden, tienen que esconderse. Sánchez moló estar muerto. Duarte, eh, Pedro Alejandrino Pines, Juan Isidro Pérez, huyen hacia Curazao. Y posteriormente a Venezuela donde se van a refugiar. Por eso, en el momento del proceso de independencia, Duarte no está aquí. Duarte no está aquí. Duarte está en Venezuela. Y entonces, los trinitarios lo han encomendado que venda su... Que, que, que venda los bienes de la familia para entonces destinarlos y que busque ayuda económica entonces Duarte lo que hace es que, que ordena vender una de las casas de su, de su padre para contribuir con sus bienes a la independencia nacional, entonces por eso integran eh, sectores conservadores a proceso de independencia que lo va a hacer Mella Mella va a ser canal para conquistar a los hermanos Santana Pedro y Ramón, y para con, conquistar a Tomás Bobadilla. Entonces, ah. para que se integren. Y por eso el movimiento tiene que hacer, el movimiento de la independencia, tiene que ser un pacto de alianza entre liberales, independentistas, y gente que no cree en la independencia, como, como Santana y, y, y el mismo Báez y el mismo Tomás Bobadilla, que, tienen, que, que Tomás Bobadilla había sus funcionarios. Eh, del gobierno haitiano. Correcto. Maestro, permítanos hacer una breve pausa y luego retornar con este interesante conversatorio sobre el rol particular de cada uno de los miembros de la Trinitaria. Volvemos. Continuamos en este conversatorio sobre el rol de los trinitarios en el proyecto de independencia. Maestro, grandes hombres de la historia se han expresado con relación a Juan Pablo Duarte. Uno de ellos es Eugenio María de Hostos. ¿Qué dice Eugenio María de Hostos sobre Duarte? En referencia a, lo, a los trinitarios, sobre todo analizando... La forma de actuar el pensamiento de cada uno. Osto, como lo han llamado, el sembrador de una educación científica en la República Dominicana, que si hubiésemos escogido el camino de Osto en la educación, la educación fuera científica en este país y no fuera memorística y mística. Entonces, Osto eh, propone que Duarte es un hombre de pensamiento y organización. Dice de pensamiento, porque de pensamiento y de firmeza, ¿sí? porque es el portador de las ideas, el que en su camino en el extranjero ha, ha construido la doctrina del pensamiento de los por eso su, su persistencia en la búsqueda de la independencia. Y él dice: hombre de, de, de gran pensamiento político, de grandes ideas y le acuña otra característica importante, organizador, es un organizador de la Trinitaria, es un, es un, es, aunque esté en el exilio, después de, después que Santano lo expulse de aquí, desde el exilio sigue conduciendo la, la Trinitaria, sigue trabajando por la Trinitaria, dice que, que su pensamiento fue capaz de permear y construir un pensamiento liberal en el país que no existía, entonces, entonces, él, él, como Juan Isidro Jiménez Grullón, eh, en el famoso, su obra El mito de los padres de la patria, habla de que Duarte es el único que nunca vaciló, que mantuvo siempre su pensamiento de una república libre, soberana, independiente, pero desarrollada y organizada y modernizada, que fue el pensamiento que postuló Duarte. Y sobre todo, un gran organizador. Eh, Duarte manejaba varios idiomas para aquellos tiempos. Aprendió inglés, aprendió francés. Duarte aprendió geografía, historia, filosofía, contabilidad. Es decir, incursionó en todas las áreas del saber para aquellos tiempos donde no había la universidad, y la universidad estaba cerrada, porque estaba interesado siempre en buscar un libro para leer e investigar, para entonces enseñar a los demás. Era el hombre de pensamiento, era el maestro, porque también formaba escuelas gratuitas para enseñar a los demás. Y en el caso de Sánchez, le dice que Sánchez es un hombre de pasión y de impulso, que, que en varios momentos de la historia eh, flaqueó por ese... ese, ese esa connotación impulsiva pero Rosa Duarte a referirse a Sánchez dice que Sánchez en los momentos más difíciles eh, en los momentos más difíciles cuando cuando querían eh, asesinar a Duarte porque Santana quería asesinar a Duarte inclusive cuando hicieron preso en Puerto Plata en, mil, en 1844, en noviembre, y lo encerró en la casa de San Felipe, después que, que dio el golpe militar. Eh, Sánchez, se dice, Rosa Duarte dice que Sánchez cruzó el, el río Sama con un cuchillo, llegó tomado a la casa de, de ellos. ¿Dónde están los que quieren matar al, al Patricio? Como una muestra eh, de valentía en ese proceso aunque después flaqueó y firmó la anexión la de, la, de la Bahía de Samaná eh, a Francia, fue de lo que lo firma, sí. y que, pero que después se, se inmola en el, en el proceso de la, de la restauración. Eh, hay que entender que Sánchez eh, Duarte es el hombre de la doctrina, es el hombre de las ideas, es el hombre del pensamiento, es el hombre de la organización, que ese pensamiento liberal tan avanzado para una nación tan atrasada, casi nadie tenía la condición para acuñarlo con tantos principios como lo acuñó el fundador de la República. Eh, en el caso de Mella... Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, te termine. En el caso, por ejemplo, de Mella, él dice que Mella es la figura simpática de la independencia, que tiene la condición de tener relaciones y ser emisario donde quiera que le envían Y ser que en el continente Una figura conocida Se cree por ejemplo que él Había sido enviado a varias misiones Y entonces manejó trabajo De, de la diplomacia De la diplomacia y de la guerra Y entonces Costo Le dice que también eh, Mella es un Es un hombre, un gran hombre de, de la De la firmeza en la guerra Porque él dice que en la en el proceso, por ejemplo, de la guerra y restauración, es el que crea la estrategia de guerra, que va a vencer el ministro de guerra, y el que va a vencer, por ejemplo, con su estrategia, la estrategia elaborada por él, el manual de guerra, de guerra y restauración, es el que va a ser el instrumento que van a usar los campesinos dominicanos en la guerra contra, contra España, de 1863 a 1865 la llamada guerra de la restauración. Maestro, a propósito de que usted citaba hace un rato, el momento en que Duarte estuvo preso en la fortaleza San Felipe de Puerto Plata, Joaquín Balaguer en su libro El Cristo de la Libertad cita un momento de la historia en el que Juan Isidro Pérez, que también eh, fue hecho preso y, y lo iban pasando en la costa de Puerto Plata, amenazó con lanzarse al mar si no lo llevaban junto a Duarte. Y... Una vez lo llevaron junto a Duarte, le dijo, Duarte, sé que vas a morir y cumpliendo con un juramento vine a morir contigo. Se dice que había una cercanía eh, entre Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pina. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, se cree que el pensamiento de Duarte, a, quienes, a, los tres, a los dos que más permeó, el pensamiento, las ideas, a quienes más impactó, y más asumieron sus ideas, y más eh, confianza tenían en él. Y Duarte logró cultivar más el pensamiento patriótico, eh, nacionalista y libertario, fue en estos dos jóvenes, que se convirtieron en, en pioneros y en hombres de confianza de Duarte. Inclusive, cuando fueron al exilio, fueron juntos. Cuando volvieron del exilio, volvieron juntos. Es decir, fueron... Fueron tres, amigos, fueron tres amigos y tres miembros de la Sociedad Secreta de la Trinitaria inseparables en todo ese proceso. Siempre estuvieron cerca los tres. Se dice que, que eran los dos hombres de mayor confianza de Duarte en el proceso de la fundación de la Trinitaria y posterior a eso. Maestro, ya finalmente en este conversatorio... ¿Existe en la República Dominicana eh, alguna organización que pudiera interpretarse, se asemeje a la Trinitaria? Bueno, estos momentos son difíciles. Eran difíciles en 1838 sí, pero, eh, cuando eh, se fundó eh, esto, y eran difíciles en 1844. Sí, pero estos momentos son difíciles porque la sociedad dominicana, eh, por ejemplo, a lo largo de la historia siempre han emergido pensamientos que reivindican la, el pensamiento de Duarte. Eh, se vio en, el, en el 1865, se vio en, 1900, en 1916, sí. eh, con los con lo Fabio Fiallo, con los hermanos, los hermanos Pedro Enrique Jureña, y otro, y, y Fabio, y a lo largo de la historia, por ejemplo, el, el 65 sí. demostró, por ejemplo, y el pensamiento de, de la constitución del 63, demostró que tomaba elementos de la constitución enarbolada por los trinitarios, que va a ser la base de la primera constitución, pero que Santana la va a modificar con el artículo 210 que lo convierte en dictador. Entonces, la constitución del 63 es una constitución que apunta a los aspectos más liberales. Y bueno, y la constitución de hoy, eh, con sus dificultades, pues tiene algunos elementos importantes del, del, del pensamiento de Duarte. Y en lo que tiene que ver con, con organizaciones, yo no creo que exista hoy una organización de los principios más arraigados, eh, con el criterio de la independencia nacional. Yo pienso que, que pueden haber eh, organizaciones que, que planteen un, un rechazo a un tipo de población o a otro, pero que, que en la mayoría del contexto nacional, eh, el pensamiento de Duarte, aunque está vigente en muchas personas, en los conglomerados y organizaciones no está vigente su pensamiento, su pensamiento está de manera exigua, son pocas partículas de pensamiento de Duarte, por ejemplo, el pensamiento duartiano sobre el trabajo, sobre el hombre y el trabajo, sobre la educación, eh, hay elementos que, que permean y sobre el trabajo también, pero hay otros pensamientos que está, no queda, se quedan cortos, porque con todo esto de la de la situación que hay el mundo con, con el neoliberalismo y el consumismo, esto ha arropado a la humanidad y ya la humanidad ha perdido los paradigmas. E inclusive los partidos políticos han perdido su, su esencia. No tienen paradigma, no tienen idea de fondo, no tienen escuela de adoctrinamiento sobre su pensamiento. Es decir, si tú te buscas, por ejemplo, el pensamiento político de cada, de cada partido político, tú te vas a encontrar con que no adoctrinan a su, a su militancia en torno al pensamiento político. Y que aunque en algunos hay de fondo algún pensamiento, líderes de debate, no lo practican en, en, en los hechos. Muy bien. Gracias, maestra, por haber compartido este conversatorio tan interesante sobre la participación de los trinitarios, el rol verdad de cada uno de ellos en el proyecto de independencia. Eh, Muchísimas gracias, Yerian, por haberme invitado a este programa en conmemoración con el 177 aniversario de la independencia nacional y del papel que jugó el movimiento de la Trinitaria, que fue de primer orden en el proceso. Eh, ¿Pudiéramos decir, maestro, que lo que se dio en la República Dominicana con la Plaza de la Bandera, esta, si se quiere, manifestación espontánea, se pareció o se parece a lo que sucedió eh, con la Trinitaria? Sí, sí. Claro, aquello, aquello era secreto, este fue público. Tiene elementos importantes en este proceso. Muy bien. Ese movimiento es un movimiento importantísimo. Ojalá siga, siga permaneciendo y fortaleciendo sus ideas. Muy bien. Bueno, gracias maestro, un placer que nos haya acompañado en este conversatorio. Y usted, siga disfrutando de este contenido maravilloso del de mes de la patria, honor y gloria que Telenor ha preparado para todos ustedes. Hasta una próxima.